Y lo hacemos así, ubicamos un papel en el cual vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Al cruzar las dos líneas colocamos un punto en el cruce, de este punto hacia adentro con nuestra cinta vamos a colocar 6 centímetros. Del mismo punto hacia adentro colocamos 11, acá está, bajamos un centímetro y colocamos un puntito. Trazamos una línea uniendo estos dos puntos, Hacia abajo del primer punto vamos a bajar 2 centímetros. Luego lo vamos a unir con una línea curva con el punto que tenemos acá. Del primer punto hacia abajo colocamos 6, colocamos nuevamente un punto y unimos con una línea curva de esta manera. De esta manera obtenemos el escote trasero y el escote delantero. Del primer punto hacia abajo vamos a bajar 10 centímetros y medio, 10.5 centímetros colocando la cuarta parte 14 centímetros 14 centímetros una línea imaginaria colocamos un puntito luego del primer punto volvemos a él hacia abajo vamos a colocar 30 centímetros 30 centímetros luego vamos a colocar acá la misma cantidad que tenemos acá 14 centímetros colocamos un puntito y de este punto hacia abajo vamos a colocar 20 centímetros. De esta manera vamos a obtener un patrón básico colocando centímetros para la costura, también para el ruedo. Este es el doblez de la tela y lo tenemos previamente cortado. Tenemos unos puntitos acá porque por ese ladito vamos a colocar un faralado. Luego muestro el faralado. ahora vamos con el patrón del pantaloncito. Ya lo tenemos previamente cortado, vamos con la explicación del pantaloncito. Acá tenemos igual procedimiento, vamos a ubicarnos en un pliego de papel como el que estás observando, también trazamos dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Al cruzar las dos líneas de igual manera colocamos un puntito hacia adentro 5 como un margen para colocar un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros colocando nuevamente un punto del primer punto hacia abajo vamos a colocar 17 centímetros colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá así de este primer de este punto número 17 vamos a bajar 27 centímetros colocamos 27 centímetros hacia adentro 5 centímetros colocamos un puntito y lo unimos con una línea recta así esta es la entrepierna del pantaloncito. Luego vamos a bajar esta parte superior hacia abajo de este punto. 44 centímetros colocamos un puntito y lo unimos con el que tenemos acá. De esta manera obtenemos el ruedo. Esta parte es el doblez de la tela. Y en esta parte vamos a colocar un centímetro para la costura también en la parte superior. De esta manera vamos a obtener las dos partes doblando la tela, doblando la tela en dos partes. Ya lo tenemos previamente cortado, te lo voy a mostrar. Así, fíjate. Tenemos un estampado muy bonito, muy suave, muy fresco. Fíjate, este es el doblez de la tela. Está cortadito igual. Tenemos las dos partes, la parte delantera y la parte trasera. Así. Y eso es, está Ahora vamos a pasar costura. Vamos a retirar nuestro patrocito para pasar costura. Y para eso lo vamos a colocar, así, las partes principales hacia adentro. Vamos a pasar costura por acá por la parte media, realizaremos también un zigzag. Así, vamos a pasar costura, dejamos un centímetro, y realizamos un zigzag en el borde. La costura realizando también un zigzag. Ahora vamos a pasar costura por la entrepierna. Así vamos a colocar estas costuras así derechitas. Y pasamos costura. Realizaremos también un zigzag. Colocamos la costura en la parte de la entrepierna. También realizamos un zigzag por el orillo. Ahora acá en la parte superior vamos a colocar una cinta elástica y lo hacemos así. En la parte trasera vamos a colocar esta cinta elástica. Acá la tenemos. Esta tiene medida de largo de 43 centímetros de ancho. Tiene 2 centímetros. Y la vamos a colocar así. Vamos a colocar primeramente una costura en la cinta elástica. Después de realizar esa costura, la vamos a colocar acá en la parte trasera. Vamos a dejar este pegue acá. La colocamos así. Y vamos a pasar una costura por el borde. Vamos a hacerlo así. Después de realizar la costura a la elástica, la vamos a colocar así en la parte superior de nuestro pantaloncito. Así. Buscamos la mitad así la llevamos justamente así igualito para que nos quede igual al momento de estirar esta elástica la tenemos ya ubicada y la vamos a coser así vamos a pasar un zigzag por todo el orillo vamos estirando la elástica hasta llegar acá después de realizar por todo el orillo el zigzag vamos a doblar así justamente y vamos a pasar una costura recta hasta llegar acá. Colocamos la cinta elástica en la parte de la cintura. La colocamos primeramente con un zigzag, luego bajamos y pasamos costura recta. Nos queda así, nos queda muy bonito. Acá en la parte inferior de la bota del pantalón también vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí. Vamos a colocarle las gomitas, acá están. Estas tienen medida de, estas son un poco más finas. 20 centímetros, y le vamos a realizar una costurita por acá, también en la otra, para colocarla con un zigzag estirando la elástica, luego bajar hacia adentro y pasar costura, el, al igual que lo hicimos acá en la parte de la cintura, vamos a hacer esa costura, colocamos la cinta elástica acá en el borde del ruedo, con un zigzag, luego bajamos y realizamos una costura recta, y nos queda así, queda muy precioso acá en la parte superior vamos a colocar por los laditos un ajustador, unas franjitas que tenemos acá fíjate vamos a ver la medida para que tú también lo puedas realizar te que quede igual tenemos dos cada una tiene medida de 8 centímetros 8 centímetros por 45 centímetros de largo esta la vamos a doblar y vamos a realizar una costura acá en esta parte, una costura medio centímetro para esa costura. Hacemos un remate, luego volteamos igualmente de este otro lado. Colocamos la costura en los dos listoncitos, luego volteamos, planchamos y realizamos un pespunte por todo el contorno de las tiritas. La vamos a colocar en nuestro pantaloncito, así acá en la parte delantera. Vamos a colocar por los laterales, vamos a doblar un centímetro y la colocamos justo en el lateral, así. Pasamos una costura. Eso es, pasamos una costura por acá y de este lado también hacemos lo mismo. Doblamos un centímetro, la colocamos en el lateral y realizamos una costura colocamos los listoncitos acá en la parte de los laterales y pasando costura, así nos queda también de este lado ahora vamos a colocar este ajustador para ajustar a la cinturita del bebé hacemos un bello lacito realizamos el lacito y nos queda así eso es, ahora vamos a a realizar la rocilla. Por acá lo tenemos ya cortado, fíjate, tenemos ya las dos partes, la delantera más baja y la tercera, ambas están cortadas sí. igual y están por la cuarta parte, o sea el doblez de esta franelita. Vamos a buscar la parte principal y la colocamos de cara, ya la tenemos ya, la parte principal hacia adentro y vamos a pasar costura por los hombros. Colocamos la costura por los hombros realizamos también un zigzag. Acá en las partes de la sisa vamos a colocar unas tiritas, la, la tenemos ya previamente cortadas, tienen 2 centímetros de ancho, y la vamos a colocar así, buscamos la parte principal y la colocamos de cara en la parte del revés, así. La vamos estirando y la vamos a ir colocando con una costura recta, para luego doblar hacia la parte principal, Doblando medio centímetro y pasando costura por todo el contorno, de la misma manera en el cuello. Colocamos los refuerzos en la parte de la sisa, también en el cuello. Lo colocamos en la parte de adentro, realizamos la costura, unimos los pliegues, doblamos hacia adentro un centímetro y pasamos costura también en la sisa. nos Queda así de esta manera. vamos a colocar unos detalles acá en esta parte de los hombros. Vamos a colocar un faralau y tenemos acá las dos franjas ya cortadas, así te las muestro. A esta franja le hicimos una curva en las puntas. Nos queda así. Tenemos dos y esta tiene medida de de ancho 8 centímetros y de largo 43 centímetros a esta franja que tenemos acá le vamos a colocar un zigzag pequeñito por todo el borde como ruedo y acá en esta parte que tenemos recta le vamos a colocar una costura alta para alar el hilo y realizar así unos ruches realizamos el ruedo con una puntada en zigzag pequeñito por todo el borde del ruedito y acá en esta parte una costura alta y alamos el hilo alamos el hilo hasta hasta lograr 28 centímetros en cada uno están del mismo tamaño y ahora sí vamos a realizar un zigzag para sellar estos plices que nos queden así vamos a realizar un zigzag en ambos lado Colocamos la costura en zigzag en ambos faralados Ahora lo vamos a colocar en nuestra camiseta así. Vamos a colocar la camiseta así y justamente a la mitad del hombro vamos a hacer una marca. Eso es. De 30 centímetros o 28 que es lo que tiene el faralado Así aquí. 14, 14, 28. Hacemos una marquita en el 28 una marquita acá, lo hacemos con una tiza que no manche la tiza, vamos a hacer una marca, por allí vamos a colocar el farado en ambas partes así, justo a la mitad. eso es, ya tenemos la marquita ahora vamos a colocar el farolado así vamos a buscar la parte principal y la colocamos de cara hacia adentro y pasamos una costura también de este otro lado buscamos la parte principal y la colocamos así. hacia adentro la parte principal y pasamos costura colocamos el farolado, realizamos una costura recta en ambos lados, así, nos queda así por la marquita que realizamos. Ahora vamos a realizar una pequeña costura acá al final de cada, cada farolado, así, una costurita por acá. Después de realizar esa costura, vamos a pasar costura por los laterales, así. Colocamos derechita la sisa y acá en la parte final de la blusita dejamos un centímetro y realizamos un zigzag en ambos lados. Colocamos la costura en la parte final del faralao, también en la parte trasera colocamos la costurita y acá en la parte inferior realizamos el ruedo, doblamos un centímetro luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el borde. Nos queda así. Ahora vamos a colocar el pantaloncito que hicimos previamente. Acá lo tenemos, es un bello conjunto para una bebé de 12 a 18 meses. Espero que tú lo hagas también.